Hola, bienvenidos al módulo de coaching ejecutivo y mentoring para el liderazgo y el desarrollo de competencias dentro de las organizaciones. Mi nombre es Silvia Agustín, voy a ser vuestra profesora a lo largo de este módulo. Soy coach ejecutivo y profesora de habilidades directivas en EUD.